un tema muy amplio, hacer lo imposible posible. Es un tema muy amplio. Entonces, cuando pensamos, cuando la humanidad piensa en general de hacer lo imposible posible, ¿en qué piensa la humanidad? En general, el mundo. ¿En qué piensa el mundo cuando se habla de hacer lo imposible posible? En lo material, Sí, en general en lo material de hacer lo posible imposible de hacer lo imposible posible en el, en el momento paz. en la paz en, ¿en qué? en unirse para lograr un objetivo en la eternidad del cuerpo en la eternidad, del cuerpo. En la eternidad Claro, el cuerpo es hecho de los cinco elementos tarde o temprano tiene que partir ¿Verdad? es imposible que el cuerpo sea eterno sí. y la unidad en la unidad para un objetivo ¿qué lo hace difícil la unidad para un objetivo? ponerse de acuerdo porque la humanidad está generalmente basando su conciencia en que la conciencia del cuerpo, que viene el ego, ¿verdad? El ego y el ego hace que haya muchos conflictos de opiniones, porque todos quieren como que su opinión sea la que cuente. Y, y entonces la falta de humildad y la falta de respeto hace que sí, que haya más bien, muchas veces cuando hacen conferencias para la paz, hay muchos conflictos. Porque es... Es el ser en esta conciencia de cuerpo, ¿no es cierto?, que está, que está tratando de los seres humanos con esta conciencia de cuerpo. Y cuando hablamos de conciencia de cuerpo estamos hablando, sí, de los de las posiciones, de los roles, de los estudios, de mis opiniones y todos esos apegos, identificaciones a todo eso. Entonces, sí, eso, eso es difícil. Pero cuando hablamos de, en este tema, cuando hablamos de hacer lo imposible posible, yo estaba pensando que, que sí, la humanidad generalmente piensa en cosas material, materiales, proyectos externos, todo externo. Pero realmente, para que cualquier cosa funcione, primero tenemos que conocernos, y quiénes son los que queremos paz. Quiénes son los que queremos unidad para un proyecto. Quiénes son, somos los que queremos retarnos. Y eso es lo que pasa, que generalmente la humanidad se ha conectado, hemos caído a un punto de conectarnos tanto con lo externo e identificarnos tanto con lo externo. Y claro, son, son formas de que yo el alma, de que nosotros las almas nos expresamos. Pero ¿cómo sabemos que algo, es, que algo es lo que soy y algo es lo que no soy? Lo que soy es lo que es eterno y lo que no soy es temporal entonces, muchos de estos proyectos muchos de estos trabajos posiciones, posesiones cambian, no es cierto porque es lo que no somos el cuerpo va cambiando y algún día lo vamos a dejar porque no es lo que somos entonces eso es muy interesante todo lo que es espiritual es eterno y todo lo que es a través de lo cual nos expresamos nos relacionamos funcionamos, es temporal es cambiante ¿Y cuántos de ustedes viven en la misma casa que vivieron cuando nacieron? ¿Viven en la misma casa donde naciste? Pero muy poco, solo una. ¿Alguien más? ¿Pero cuántos de ustedes tienen el mismo trabajo que tuvieron, el primer trabajo que tuvieron? Una persona? Entonces pues también, vemos cómo todo eso va cambiando, ¿no es cierto? Entonces, cuando estaba pensando en este tema, y por supuesto, como estamos aquí en Brahma Kumaris, vamos a hablar desde un punto de vista espiritual que es lo que somos y el, el domingo escuchamos una clase porque todas las mañanas aquí estudiamos una clase para aquellos que han terminado el curso y escuchamos una clase que era sobre una personalidad llevadera y liviana es fácil tener en este mundo con tantas situaciones vetadoras por no decirla de otra manera es fácil tener con tantas personalidades, con tantas diferentes personalidades, eh, personas con las que nos tenemos que relacionar y trabajar, con tantas cosas que suceden entre países, en el mismo país, en la política, cambios. Ahora tenemos parquímetro enfrente de acá, <ríe> cuando muchos, de, con muchos de los alumnos, los cuántos Tantos cambios que suceden. Eh, es fácil tener una, es fácil tener, una, una personalidad llevadera una naturaleza llevadera y liviana 100% es posible si es posible tenemos que practicar y entrenarnos para eso tanto como cuando si queremos tener músculos, tenemos que entrenar si tenemos que si queremos correr unas maratonas maratón tenemos que practicar si tenemos, queremos perder peso, tenemos que tener la disciplina para hacerlo, etc. Entonces lo mismo, tenemos que desarrollar el músculo del alma, si se quiere. El músculo de la mente. Tenemos que, si queremos cada vez más, tener una naturaleza llevadera, una naturaleza liviana. No podemos esperar que otros... Cambien y que el entorno y las circunstancias sean perfectas para yo tener esa, esa personalidad. No puedo controlar a los demás, no puedo controlar lo que el gobierno decida con la calle, si pone parquímetros o no, no puedo controlar lo externo si nos damos cuenta. Las otras personas no las podemos cambiar, pero podemos, podemos nosotros fortalecer nuestra mente, fortalecer nuestros pensamientos. Y así ir cada vez más teniendo una naturaleza llevadera, una naturaleza liviana Yo quiero que ustedes me digan cuáles son los beneficios de tener una naturaleza llevadera en eh, mi forma de ser y, y, por ejemplo, mis principios espirituales. En mi caso, yo soy vegetariana y por más que todo el mundo me quiera convertir a... Que quiera que coma carne, yo no voy a hacerlo. Ya tengo 30 años de... bueno, más. De este, entonces, eh, pero, pero soy flexible con los demás, no trato de imponer mis ideas ante los otros. Llevo un camino espiritual, pero no trato de imponer eso ante los demás. Pero lo que quiero decir es que el tener una naturaleza llevadera, el tener una naturaleza liviana, no quiere decir que otros nos van a hacer como quieran, pero vamos a ser livianos y flexibles y llevaderos ante las ante circunstancias y otros. ¿cuáles creen, ¿Qué creen ustedes que serían algunos beneficios eh, teniendo una personalidad, una naturaleza llevadera y liviana? ¿Y cuáles serían algunas cualidades que, que emanan de, de esa naturaleza? ¿Qué piensan ustedes? Uno sufre menos y es beneficioso no solo para vos, sino todas las personas que te rodean y no, no trata de controlar. Muy bien, no gracias. ¿Alguien más? la salud sí la salud es muy beneficiosa qué más hay muchos beneficios la vida. La, la vida es más fácil la vida es más fácil hay un un ejemplo muy lindo que siempre me ha gustado mucho a mí eh, somos como una bola que cuando tiramos la bola la bola va de lado a lado es flexible o rebota o somos como un cuadrado que lo tiramos y se queda <risa> Entonces todo es muy cambiante en la vida. El único que no cambia es constante es Dios, el alma suprema. Pero todo es, es muy cambiante. Y quién, quién leyó el libro? Quién ha movido mi queso? Hace muchos años salió ese libro. Y ese libro es muy interesante. Quién ha movido mi queso? Quién se movió mi queso? Algo así, ¿no? Quién se comió mi queso. Y es un libro este que habla sobre esto. Que si no si no estamos abiertos al cambio nos vamos a vamos a, vamos a sufrir más vamos a, la vida se va a ser más difícil en ese caso los ratoncitos estaban muriendo de hambre mientras que el que, con, el que decidió buscar el queso o buscar entonces siguió viviendo sí qué más cuáles otras cualidades virtudes sentimientos eh, se dan cuando so, tenemos una naturaleza llevadera y liviana muy importante, un ejemplo que inspira a los demás, que sí es posible, ¿no es cierto? Cuando estamos rodeados de personas que actúan en una forma llevadera y liviana, que no quieren hacer conflicto, que no quieren eh, ser eh, sí, conflictivas eh, innecesariamente, inspiran, nos inspiran, que sí, o sea, podemos hablar con respeto, podemos buscar soluciones para... Trabajar juntos, con unión en un proyecto, pero con más respeto, con más eh, respeto, sí, escuchando y respetando las ideas de los demás. Con, mejor apertura. con más apertura. Y todo lo que dijo la señora ya también, o sea, todas esas cualidades. Entonces, eh, a veces creemos, bueno, pero en el mundo que vivimos y con las personalidades que tenemos que trabajar con, eh, con las circunstancias tan retadoras, es muy difícil, pero a veces es bueno quitar esa palabra difícil de nuestro vocabulario. Porque sí, es retador, pero esa palabra difícil hace que nos pongamos como una pared en el frente y nos limitemos. Nos limitemos a querer probar día a día, darnos el reto diario. Es más, podemos darnos un reto por hora. ¿Y qué es, qué es lo que nos va a ayudar? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a poder practicar? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que, no, okay, ¿qué es lo que nos falta cuando no podemos tener una personalidad llevadera y liviana? ¿Qué nos falta? ¿Cómo nos sentimos? Entonces, sí, entonces lo que, lo que decían acá es el silencio. El silencio nos va a ayudar. Por eso les, les proponía meditar con los ojos abiertos porque lo podemos hacer en el trabajo lo podemos hacer cuando estemos caminando manejando o en el bus es un, es un hábito es una práctica como si ya están acostumbrados a meditar con los ojos cerrados es, no, es un nuevo, una nueva práctica de meditar con los ojos abiertos y no tiene que ser como que si están sentados acá no tienen que ser abiertos, abiertos pueden ser semicerrados puede ser una rendijita pero es como estar enseñándole a los ojos a mirar hacia adentro mientras estamos en el mundo, en el día. Y entonces el silencio. ¿Y qué hacemos cuando estamos tomando? O a veces no podemos tomar esos momentos de silencio muy frecuentes porque estamos ocho horas trabajando, digamos, llegamos a la casa y hay que hacer muchas cosas. Pero podemos tomar momentos. Entonces podemos empezar. A practicar, a experimentar, a tomar momentos. tomar momentos hay, una, hay unas meditaciones de Brahma Kumaris que se llaman soloumomento.org o.com. Solo un minuto, gracias. Solounminuto.org o.com. Que son momentitos. Entonces, cuando estamos en estos momentos de silencio, ¿qué vamos a. Con, con quién nos podemos conectar? Con otros seres humanos no nos van a dar mucha fortaleza. Porque todos andamos parecidos. Entonces, ¿con quién nos podemos conectar? Con el Ser Supremo. Si todos, Y el que no cree puede explorar y experimentar esa relación. Pero si ustedes creen en este Ser Supremo, en Dios, en muchos nombres que se le dan a este Ser. Es la forma fortalecernos, porque en estos tiempos estamos viviendo unos tiempos de acuerdo a los estudios de Brahma Kumari en unos tiempos muy muy auspiciosos, donde este ser supremo está muy presente para ayudarnos y si nos conectamos con otros seres humanos para tomar poder a veces nadie nos podemos debilitar más puede que sí, puede que no, pero este ser es un ser constante, constante. ¿Qué es lo que decíamos hace un rato? Todo es muy cambiante. A veces un día nos amanecemos y nos sentimos en X forma, otros días nos sentimos un poquito diferente. Entonces este ser va a ser un ser por ser constante, constante en paz, constante en amor, constante en poder, constante en compasión, misericordia, constante en pureza, constante en felicidad, en dicha. Entonces, a nosotros conectarnos con un ser que es constante, ¿qué va a suceder? Y que es lleno, lleno de poder, lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de dicha, lleno de paz. Es como cuando cargamos el celular, ¿no es cierto? Para poder usar el celular tenemos que cargarlo. Entonces, podemos pensar en la... Podemos usar la analogía de que nosotros somos como una batería que está muy, muy gastada la batería entonces al cargarnos al conectarnos con este ser nos va a ser más fácil ir por la vida con esta paz interior con la meditación tan linda que hablaba Claudia en la, en la hora de la meditación con esta paz interior y la paz no es una paz vacía o, o este, que no hace nada es una paz creativa la paz nos da creatividad nos da gozosa, nos da creatividad, nos da, nos da este, una capacidad de, de buscar muchas soluciones de conectarnos con nuestra sabiduría interior entonces, al cada vez más conectarme con este ser de amor, que le podemos llamar el océano del amor cada vez más voy a poder tener una naturaleza llevadera porque qué causa, otra razón que causa de lo que dijeron, otros aspectos que causan que yo no sea llevadera, es porque quizás me sienta que otros no me quieren, quizás me sienta que otros no me están dando respeto, quizás me sienta que otros no me están tomando en cuenta. Y eso causa muchas veces que no sea llevadera, que no están reconociendo mis opiniones, etc. Pero entre más me voy fortaleciendo con esta relación con el ser superior con el ser supremo, digo, perdón más fácil me va a ser sentirme súper bien sentirme con mucha fortaleza espiritual y es lo que quería, a lo que quería llegar cuando tengo fortaleza interior cuando tengo poder interior me va a ser fácil ser llevadera me va a ser fácil, ser muy hay un ejemplo muy lindo digamos que cojo una, una lata y a esa lata le pongo unas piedritas y muevo esa lata y ¿qué va a pasar? va a haber mucho ruido que le pongo digamos más piedritas muevo esa lata y va a haber ruido y digamos que lleno esa lata compacta, compacta, compacta de piedritas que está full, que está completa, que está llena, la muevo, ¿va a haber ruido? No va a haber ruido. Entonces, ¿qué causa el ruido? en Nosotros. Cuando estamos vacíos. Cuando nos falta paz, cuando nos falta amor propio, amor al, amor al ser, cuando nos falta fortaleza, cuando nos falta armonía interior, alegría. Entonces, todo lo externo es como esa platita media vacía, media llena. ¿Qué les parece esta analogía? Es clara, ¿no? Es clara. Sí, yo una vez la escuché y me gustó mucho. Pero cuando estamos llenos, llenos de esta relación, por eso el silencio, cuando lo empezamos a explorar, cuando lo empezamos a descubrir, empezamos a gozarlo, como dijo alguien, empezamos a disfrutarlo. Y así seguimos en la vida, socializando, compartiendo, disfrutando de las relaciones, pero a la vez tomando esos ratitos que, que naturalmente empezamos a, a, a disfrutar de hacerlos, tomar esos ratitos para ir hacia adentro. Y no es que me lo forzo, no es que me force a hacerlo, sino que eso me atrae, eso me atrae. Entonces se vuelve como algo que disfruto, como un disfrute. Entonces puedo estar, yo trabajé muchos años como profesora y como profesora uno habla mucho en la clase, pero cuando estaba en mi hora de almuerzo en mi ratito de preparación siempre tomaba esos ratitos para hacer el trabajo pero también para disfrutar del silencio porque ya empieza a ser como un disfrute y entonces como les decía, no es un silencio vacío no es que vayamos en el, en el buzo, en el carro en silencio pero analizando todo lo que todos están haciendo afuera eso sí. no sería silencio si yo estoy sentada en una oficina, una sala de espera, y hay 10 personas más, y yo estoy analizando a las 9 personas, hay 10 personas ahí, ahí no estoy en silencio. Estoy mucho, en mucho ruido interno. El silencio, puede ser que esté hablando, pero estoy en ese silencio de conexión interior. Pena diferencia? Pues el silencio no quiere decir estar con la boca cerrada, no, simplemente, porque ¿qué pasa con mis pensamientos? Pero el silencio están estar en esta conexión. Puede que alguien me esté hablando y yo estoy con esta conexión, a la vez escuchando lo que la persona me dice, pero también con esta conexión. O alguien esté, digamos, en, en lo que decía ella, que me gustó ese ejemplo también de, de que hay dificultad muchas veces en, en un, haber unidad para un evento, un proyecto. Pero si yo estoy escuchando, estamos en una reunión y yo estoy escuchando todos con sus ideas, estoy conectada pero escuchando entonces voy a poder tener una actitud una naturaleza llevadera con respeto dando respeto a, cada, a la opinión de cada uno sintiéndome liviana y trabajando en conjunto más fácilmente entonces no quiere decir que yo tenga que estar aislada cuando estoy en silencio no quiere decir que tenga que estar sentada en un lugar tan cómodo como este puede ser en cualquier situación entonces sí, o sea voy a sentir más paciencia y la paciencia va a traer más creatividad en mi mente voy a sentir más tolerancia y la tolerancia va a ayudarme a, a yo tener más respeto por los demás tener un sentimiento más de armonía y, que, y voy a sentir más al tener esta naturaleza llevadera y liviana, ¿cómo se van a sentir los demás conmigo? Mejor, ¿verdad? Mejor, porque, porque cuando yo trato de imponer mi forma de ser en los demás, hay mucha presión a los demás. Entonces, eh, no es imposible, es posible, pero mi, mi propia experiencia mi propia experiencia para que sea posible, ¿eh? o sea ir un pasito a pasito cambiando, no es que yo sea así todo el tiempo, pero estoy trabajando hacia eso, pero para ir como paso a paso hacia, esa, hacia ese tipo de naturaleza llevadera, liviana, en mi propia experiencia necesito esta conexión, necesito esta conexión porque si no, el mundo me lleva a ser muy extrovertido, y extrovertido quiere decir, en Brahma Kumaris, es como estar muy afuera, y mantenerme muy afuera, en el sentido afuera, o sea, externo, o sea, viendo afuera, pensando en, en o sea, estando mucho afuera y no interna, conectada con mi ser interior. Entonces, cuando yo estoy mucho, muy afuera, es como que me voy, eh, como que mi energía, mi poder es interior, se va yendo, se va yendo. Es como, como si yo, como digamos que, que he pasado acá y que ahora llego a casa, antes de acostarme me saco un ratito para estar en silencio, me conecto con el Ser, con el ser Supremo, eh, pero después a la mañana siguiente de nuevo me conecto con el Ser Supremo, paso un ratito en silencio, pero ya después me voy para mi vida y me olvido estar conectada. que nos pasa mucho, no es cierto? ¿Qué nos pasa? Nos agotamos y estamos al final muy extrovertidos, extrovertidos en el sentido muy afuera y poco conectados entonces por eso es tan importante si queremos cada vez más ir acumulando poder interior fortaleza interior para así poder fácilmente tener una naturaleza llevadera y una naturaleza llevadera y liviana quiere decir que aunque otros me maltraten no me voy a sentir mal que no lo voy a tomar, porque sé quién soy, puede que haya hecho algo incorrecto, entonces aprendo de lo que tengo que cambiar, pero no voy a tomar el maltrato. Entonces llevadera, una naturaleza llevadera, no quiere decir que sea como sumisa, no es, que, no es ser sumisa, es tener una, un autorrespeto, un auto una autoestima, una fortaleza interior, muy, muy, muy estable, muy fuerte, muy firme, pero a la vez eso me va a ayudar a reconocer que todos somos únicos, a reconocer que todos tenemos opiniones diferentes, a reconocer que todos somos como un buque de flores diferentes, y entonces así a aprender a armonizar mis, mis rasgos de personalidad, mi forma de ser con los demás. Entonces es posible, claro, no podemos esperar que mañana seamos 100% llevados como naturaleza, llevadera y liviana. A ratitos va a ser así, a ratitos no va a ser así, pero, pero seguir practicando, probando, experimentando. Porque queremos querernos y queremos cuidarnos y queremos tener una mejor calidad de vida. Queremos eh, tomar nuestra vida como nuestras manos para tener una mejor calidad de vida. Por eso el silencio y los ratitos de introspección son sumamente necesarios. Bueno, hagamos una pequeña reflexión. En este espacio de silencio, que me he dado la oportunidad de tener para ayudarme a tener una mejor calidad de vida es como un autocuidado cuidar mi bienestar cuidar mi mente cuidar mi corazón cuidar mi salud. El tomarme estos ratitos de silencio me ayuda a aclarar mi mente, a entender situaciones mejor, con más claridad, buscando beneficio para todos, empezando conmigo misma con beneficiarme a mí misma y también que todos se beneficien el tomar estos ratitos de silencio y al hablar con el Ser Supremo de lo que esté sintiendo viviendo o situaciones que esté pasando me ayuda a entenderme mejor, a entender a los demás mejor, a comprenderme y comprender a los demás más, a tenerme más paciencia y tener más paciencia para. aceptarme más siempre con el deseo de ventarme, y cambiar lo que quiero cambiar de mi forma de ser pero también aceptarme y quererme como soy y a la vez aceptar y querer a los demás como son entonces esta dulce relación este ser de amor el ser supremo Dios como quieran llamarle me ayuda a conectarme con mi sabiduría interior innata me ayuda a fortalecerme y así cada vez más afrontar cualquier situación con estabilidad, claridad, viviendad, con naturaleza llevadera, tenerme el respeto y respetar a los demás, Y en mi silencio interior puedo cada vez más fortalecerme, desarrollar una dulce relación con Dios de corazón a corazón.